Paseo por la calle y me paro a pensar en todo lo que se espera de nosotras. La sociedad nos brinda una vida plagada de exigencias, reproches, culpa y censura. Cada vez tenemos que dar más de nosotras mismas para poder llegar a todo. A una velocidad vertiginosa corremos de un lado para otro, mirando nuestros relojes y cronometrando nuestras vidas, sin tiempo para verbalizar ni siquiera un hola ni un adiós. Construimos telarañas que nos conectan con medio mundo, pero olvidamos prestar atención a aquellas que nos rodean. Miro a mi alrededor y me doy cuenta de que no estoy sola. Somos muchas. Estamos centradas en nuestras pequeñas grandes batallas del día a día y olvidamos que podemos ayudarnos entre todas. ¿Y si empezáramos a prestar atención a la persona que tenemos enfrente? ¿Veríamos algo distinto? Tu intriga por saber sobre todo y como que ahora tengo como otra visión de las cosas y, y eso es gracias a ti. Y dices, venga, pues me voy a apuntar a esto y te apuntas. Yo quiero hacer esto y lo haces. Y has conseguido salir de cosas que muchísima gente no ha podido y te has superado a ti misma, pues como que me hace sentir que yo también puedo hacerlo. Toda la fuerza interior, las ganas que le pones a, a todo, que eres una leona. Que siempre está dispuesta a ayudar a los demás. Me gusta también que tengamos muchas cosas en común, porque al final mmm, con otras personas puedes tener cosas en común, pero no en cuanto a ideas y tal, y contigo. Me proteges un montón, demasiado, pero me gusta. Cuando llegue, escuchas una idea que no has oído antes, antes de ponerte a juzgar en primer lugar, intentas entenderla. Que es muy simpática y muy extrovertida y siempre nos hace reír. Dice lo que piensa y es muy guay porque sabes que no te va a mentir ni nada. Es muy perseverante y aunque les surjan miles de movidas, acaba de alguna manera solucionándolas. Estás metida en las asociaciones, la carrera, cuidando de todo, pues ahora mismo también todo y sigues tirando de ello. La verdad es que te quiero mucho. <risa> <risa> es que eres luz. Y el día en el que veas todo lo que tienes dentro y, y seas capaz de que ese volcán que llevas pues erupcione. Va a ser, va a ser increíble. Sí. Sí. sí. No. no. Sí. Sí, pero no tan, no, no tan libremente. Alguna vez, alguna cosa, así Tal cual, no. Para las palabras feas siempre hay tiempo y para las bonitas no tanto. Pues súper bien, sí, yo la verdad es que me ha hecho ilusión. Más buenas. Sí, sorprendido. <risa> yo ahora yo tengo aquí como un, un nudo que la quiero abrazar y. Pues muy bien, bien, porque siempre es agradable que te digan cosas buenas. Sí. Yo ahora mismo con toda esta libertad. Claro. Cuando me paro a mirar a la persona que tengo enfrente, me doy cuenta de todas las cosas que tenemos en común. Cuando miro más allá de mí misma, encuentro mucha gente que hace que me sienta segura. Descubro que no estoy sola. tipo fraternal, entre hermanas, ¿no? Entre mujeres. Pues... es básicamente el apoyo entre mujeres, teniendo en cuenta la situación social en la que nos encontramos. Nosotras somos las que nos tenemos que apoyar. El amor y el apoyo. Poner a la otra, pues, literalmente, a la misma altura de ti misma, en lo que es sí. No tener nada de rivalidad, alegrarte Admiración de... Admiración sí. también y respeto. Es como ese, esa unión, ¿no? Ese hilo del que tirar da. Intentar estar ahí, pues, para hacernos más fuertes Sororidad. Agrupación que se forma por la amistad y reciprocidad entre mujeres que comparten el mismo ideal y trabajan por alcanzar un mismo objetivo. Sororidad es solidaridad. Sororidad es lo que siento cuando miro a los ojos de la chica que tengo enfrente y entiendo que compartimos una misma realidad. Es descubrir que formo parte de algo mucho más grande que yo. La sororidad es imprescindible. La sororidad es inevitable. La sororidad es magia.